Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y frescas canastitas caprese con tapas de empanada de una forma muy fácil y súper rápida. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar tres tomates chicos o dos grandes a los que vamos a cortar en cuatro para sacarle todas las semillas. Después cortamos tiras y por último unos cuadritos. Tienen que quedar chiquitos pero no totalmente picados para que se noten dentro de la canastita. También tenemos un manojo de hojas de albahaca bien lavadas y secas que vamos a picar. La cantidad de albahaca es a gusto pero les recomiendo no usar mucha porque si bien tiene un sabor riquísimo es bastante invasivo y la idea no es tapar el resto de los ingredientes. El otro ingrediente central de estas canastitas es el queso. Generalmente se usa mozzarella solamente, pero para mí entre el tomate y este queso queda una empanada muy líquida, entonces me gusta ponerle algún mix de quesos rallados que contenga algún un poco más duro que no derrita tanto. Y por supuesto dentro de ese mix le voy a poner unos cubitos de mozzarella que también podría estar rallada. Sumamos el tomate y la albahaca, condimentamos con sal, pimienta y un chorro de aceite de oliva, mezclamos bien y quedó listo el relleno.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 Algo importante para que no se desarmen las canastitas es que la masa esté manipulable pero fría. Así que les recomiendo ir sacando de la heladera dos o tres tapas, armar las canastitas, ponerlas en placas aceitadas y reservar refrigeradas. Una vez listas las vamos a rellenar bien. Es una cucharada y media de relleno por canastita aproximadamente. Traten de bajar el relleno con la cuchara para que no queden huecos abajo. De esta forma, dependiendo el tamaño de las tapas, les van a salir entre una docena y una docena y media de empanadas. Para cocinar las vamos a llevar a horno precalentado en 180-200 grados hasta que noten que la masa está dorada y el queso gratinado.